XDDD, ¿qué tal mis amigos? Soy yo su buen amigo de Gemini Prosigamer con otro vídeo para el canal XDDD. Y si amigos hoy estamos aquí con los mejores juegos de miedo para tu celular XDDD, sin más que decir, comenzamos con el vídeo XDDD. Bueno, el primer juego de la lista es el que vende fondo XDD. El nombre del juego es The Baby India Yobo, más conocido como el bebé amarillo XDD. El juego cuenta con varias noches o sea varios niveles conforme te vayas pasando. El juego se pone difícil. El juego está ambientado en un bebé, el cual tenemos que cuidar como nosotros hacemos el papel de una niñera xddd y tenemos que hacerle cosas de bebés XDD, pero en sí es un bebé diabólico. Para mí lo que me gustó de este juego son sus controles y sus gráficos, le doy un 9 de 10 jajaja xd pasemos al siguiente juego. Bueno chicos el siguiente juego se llama Granny es un juego muy random y a la vez trético porque su historia es rara se trata de ir sobreviviendo y escondiéndose de Granny x de la verdad el juego algunas veces sí asusta pero en otras no las animaciones se miran algo chafas lo único que no me gustó de este juego cuando lo probé fueron sus controles y por el apartado gráfico sus gráficos para mi gusto son humildes xdddd. XDDD me cabe XDDD Bueno chicos el siguiente juego, este de Freddy wow, la verdad, es un juegazo para ser de celular muy recomendable jugarlo, me gustó mucho su historia siento que no es repetitiva como otros juegos de este estilo de miedo, me gustó mucho cuando lo probé, aunque los gráficos no sean lo mejor, pero de que te van a sacar un susto te lo saca XDD la verdad, si sí lo recomendó jugar XDD. Pues bien mis youtuberos gracias por ver el video, te invito a que te suscribas y me sigas en mis redes sociales, deja tu like xdd y pues nos vemos hasta el próximo video masters xdd.